¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas y saludarlos. Bienvenidas, bienvenidos a Humanidades TV y a un diálogo que para nosotros hoy día es muy importante. Tenemos el gusto de poder conversar con el profesor Miguel Ángel Castillo Dirie. Él es el director del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y neo de nuestra facultad. Eh, helenista, es traductor traductor del griego, que no es, no es, no es broma, ¿no? Eh, traductor de, de novelistas importantes, además, ya lo vamos a, a conversar con él, pero además es musicólogo, que es una faceta, y ahí hay, hay, hay una historia que también vamos a, a conversar con el profesor Castillo, y quien además está propuesto en este momento como eh, Premio Nacional de Humanidades, ha sido propuesto por sus padres, ha sido impulsado a esta distinción que se va a resolver en las próximas semanas. Así que, profesor, un gusto y muchas gracias por eh, aceptar esta conversación. Muchas gracias a ustedes por, por dar la oportunidad de conversar. No, al contrario. Eh, profesor, el, el, eh, a ver, ¿cómo conciliar pasado y presente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer el vínculo entre, entre lo que usted enseña, entre lo que usted ve, y el mundo que hoy día vivimos, que paradójicamente usted nos contaba hace un minutito, producto de la pandemia, pero también de la tecnología, tiene alumnos en Ciudad de México, eh, hasta en Estados Unidos, que están participando de sus cursos de manera regular, inscritos, pagando lancel, etc. Algo inusitado hace no muchos años atrás. Eh, entre ese presente con ese pasado al que usted acude para, para enseñar. Bueno, la verdad es que, eh, aunque parezca raro, eh, Ese pasado tiene mucho que ver con nuestro presente. Eh, la literatura griega, bueno, yo enseño griego, la lengua griega, la literatura griega, antigua eh, en algunos años medieval y moderno también. Y la literatura antigua griega nos, eh, nos entrega una cantidad de, de personajes, una cantidad de, de episodios, una cantidad de, de experiencia eh, tan grande. ...que tienen perfecta actualidad... Eh, ...el otro día estábamos terminando la Ilíada... ...en el, en el curso... Uh -huh. ...la lectura de la Ilíada... ...y hablábamos de la tercera... Eh, ...de la última rasodia... ...de, de cómo Príamo va a buscar el cadáver de su hijo... ...y leíamos un poema de Cavafi... ...que se refiere a ese episodio... ...en que eh, el padre Príamo va solo... ...absolutamente solo a diferencia de, de cómo va en la Iliada, y, y en la noche va con su, con su coche solo a una sola cosa, a buscar el cadáver de su hijo, ¿para qué? Para enterrarlo. Y decíamos, este, este poema no puede ser más, más, más actual, porque hay mucha gente en el mundo, y también en China hasta el día de hoy, que buscan nada más que enterrar los restos de sus seres queridos. Eh, así, como, así como es actualidad, hay muchas otras... Eh, Muchos otros episodios, temas y personajes de la literatura tiene que tienen actualidad. El mismo, el mismo tema de la Odisea, de, de, de la búsqueda, de la vuelta al hogar después de tantos años, la imposibilidad de volver, el luchar contra tantas dificultades, tiene que ver sin duda ninguna con otra situación eh, actual en el mundo y que en, en Chile la sufrimos, que es el exilio. Y así, eh, y además, el. el eh, el, el, el consejo eh, más importante de la cultura griega, ¿no? aquel que se le atribuye a Sócrates y que estaba también en, en Delft, el conócete a ti mismo, es una enseñanza que siempre está presente, eso nos toca a todos y a cada uno. De manera que no hay ninguna dificultad para conectar el pasado, puede parecer un poco remoto, desde o menos mil años atrás, hasta eh, hoy día. Y, y los alumnos responden a eso. El interés eh, eh, del año pasado a este año hemos duplicado la matrícula. Eh, sí. Parecía que podría ser lo contrario, ¿no? Por la dificultad de la Obvio. pandemia Y eso muestra que hay jóvenes con mucho interés por la cultura griega. Ahí tenemos 36 alumnos en la clase de Diego eh, y 26 en la clase de literatura antigua. Y son personas todas que o trabajan o estudian antes venían en, en, en, a la universidad en la tarde, en el, en el radio de Pertino, después de una jornada de trabajo con, con sacrificio, porque eso es tres veces a la semana, es un sacrificio una jornada de trabajo. Bueno, ahora no vienen, sino vienen viene, viene la imagen y vienen de otros lugares, pero de todas maneras, esa es una actividad que se une a toda su otra vida, a todos sus problemas de trabajo, de estudio, etcétera, De manera que... Eh, realmente eh, la cultura griega y los estudios clásicos nos siguen diciendo bastante a los hombres de hoy. Incluso si uno piensa en la estructura, pensando en el teatro, ¿no? Y si uno piensa en la estructura de la tragedia clásica griega. Eh, por Dios que se parece a muchas cosas de las que vemos hoy día ¿no? en que el protagonista se encamina a su destino sin haciendo exactamente lo que no debe hacer pero y no queriendo ir pero yendo inexorablemente como si uno lo piensa y, lo, y hace un paralelo con la realidad de, de, de Latinoamérica por ejemplo eh, parece que estuvieran eh, anunciándonos lo del día siguiente nada más así, así mismo es así mismo es Oiga, profesor, ¿y cómo ha recibido esta nominación al Premio, al premio Nacional de Humanidades? ¿Qué, ¿Qué le significa a esta altura de su carrera, que ya es muy, muy prolongada y muy, por supuesto, reconocida? Pero este es un premio muy particular, si se llegara con... El hecho de nominarse ya es, una, es, es, un, es un reconocimiento muy importante. Eh, mire, primero tengo que decirle que yo nunca me he postulado. Como... No, los postulan otros, Además, no es usted el que se postula, eso está clarito. Y a, y a las pocas distinciones que he recibido también me han postulado eh, otras personas, por ejemplo, a la, a la medalla Juvenal Hernández, al premio la Pablo Neruda, la, Neruda, por supuesto. La, claro, a, la medalla, a la, la medalla de la Universidad de Atena, a la medalla de Neruda, y unas condecoraciones que me ha dado Grecia deben haber sido profesores de la Universidad de, de Atenas, o sea Salónica, los que lo pusieron, porque, porque yo no he hecho gestión sí. alguna en absoluto, ¿no? Así que aquí, esta iniciativa surgió de exalumnos míos que son todos ahora profesores universitarios, eh, distinguidos profesores universitarios. A ellos se les ocurrió, bueno, y no les puedo decir que no, pero eh, sé que es importante, claro. Eh, es una, una distinción importante y las otras también han sido importantes, pero realmente eh, para mí, mi vida ha sido aprender, que sigo aprendiendo, Enseñar que, sigo enseñar, que sigo enseñando, escribir, que sigo escribiendo, traducir, que sigo traduciendo y tocar un instrumento maravilloso, tan avanzado en Chile como es el órgano. Y, bueno, eh, y que por gracia a la literatura tengo uno en mi casa, un, Qué otro, maravilla. un órgano de tubo, como los de la iglesia, solo que los de la iglesia están abandonados hace mucho tiempo. La Oiga, pero ¿dónde, ¿dónde lo puede poner? ¿Tiene que ser muy grande en su casa pues, o muy alta? Porque esos órganos de tubo son, son altísimos. Claro, se hizo una pieza especial para eso, que está en el tercer patio de esta antigua casa. Y, <risa> eh, y eso tiene que ver con el trabajo literario, porque es el único la única traducción remunerada que yo tuve en mi vida y que eh, fue la traducción de la Universidad de Kazanzaki. Yo, Le iba a preguntar, profesor, usted ha tra ha traducido, traduce o tradujo de Kazantzaki. ¿Ha traducido aparte de eso a otros textos de Kazantzaki? He, tra he traducido 12 tragedias de Kazansaki y 12. La Odisea. La Odisea, es claro, es, es un, un, un poema monstruo de 33. 1333 versos. Impresionante. Impresionante. Y el, el, el, el, el pago, lo que, lo, lo que recibí yo por eso fue este pequeño órgano de tubo que es pequeño relativamente pequeño pero lo suficiente para poder tocar más completo con, Qué con, fantástico. Su, con sus elementos sus dos teclados su, su teclado de, para los pies y ocho registros que permiten tocar modestamente claro pero toda la hora de baja así es que, que eso es lo que he hecho no poco por favor oiga profesor es una una una duda más, inquietudes pe más, más, inquietud más personales, pero ¿cómo se traduce poesía? porque una cosa es traducir un texto literario, no, nunca es fácil traducir nada pero, y, y sostener la tensión del, del relato, etc. Pero, pero el, el verso, ¿cómo, cómo hace, de idiomas tan diferentes en su estructura como el griego y el castellano ¿cómo se logra sostener eh, en esa traducción el, el ritmo, la musicalidad sí. del verso? Eh, mire, la verdad es que, que para traducir poesía hay, habría que ser poeta, es decir, eh, tener el sentido de, de la poesía y para eso si uno no es poeta, uh -huh. eh, tiene que haber leído muchísima poesía como yo leí, tuve un maestro maravilloso en el Instituto Pedagógico y tam, incluso en el colegio tuve un maestro maravilloso eh, que nos enseñaron a amar la poesía. Entonces, eh, yo he escrito algo, pero solamente, solamente en recuerdo eh, de, de, de grandes figuras, no he escrito nada personal. Eh, eh, la poesía se puede traducir, por supuesto, que exa exactamente en el mismo ritmo eh, original, a veces difícil. Sonetos sí, yo he traducido bastantes sonetos en el, en el ritmo original, en decasílago claro, sin las rimas. La rima es una cosa que, mm. que aprieta demasiado, ¿no? estrecha demasiado, sí. pero eh, el sentido poético eh, está en gran parte en cierto ritmo por lo menos. En el caso de la visea que son 33333 versos, <ríe> que a Miguel, ¿eh? Qué la, tra la traduje en verso porque está escrito en verso y es poesía, y si hubiera traducido en prosa, habría asegurado por completo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Cuando el verso de 17 sílabas de Pedro Casanzaki eh, se, hace, se hacen pocas las sílabas en castellano con respecto a muchas palabras griegas que son compuestas y que se hay que traducirlas con varias palabras en castellano entonces yo lo que hice fue eh, hacer en cada verso en cada línea de los versos varios versos castellanos entonces se puede leer como como poesía eh, un verso de sílaba, un verso de sílaba un verso de casilabo eh, en una línea y, y se puede leer, y es, es un texto que creo que en castellano es muy hermoso. El año pasado hicimos un curso sobre la misera Sanzaki, y me parece que los alumnos quedaron maravillados con la poesía de, de, de, de esta obra. Así que yo siempre he traducido poesía. He traducido también prosa varias novelas, pero esencialmente he traducido poesía. el fe completo, seferir completo gran parte de Linti, gran parte de Richo y muchísimos otros poemas que están agrupados en un libro que se llama Mil años de poesía de Qué maravilla. Usted, por supuesto, es miembro de la Academia Chilena de la Lengua, miembro correspondiente de la Academia de España, del Instituto de Estudios Bizantino, en fin, eh, eh, un, un universo de, de, de actividad, pero como musicólogo, tiene más de 57 textos o libros entregados. Pero hay uno al que le quería preguntar en particular, y que yo sé que para usted, eh, profesor, es muy importante, y que es el libro que usted escribió sobre Jorge Peña Hens. Eh, como todos sabemos, creador de orquestas juveniles, creen, radicado en La Serena, y fusilado por la dictadura en 1974, y hasta donde yo entiendo usted fue amigo de Jorge Peña, y ese libro tiene un, una suerte de homenaje a él y a quienes fueron víctimas de la dictadura. Claro, no fue no amigo, eh, no lo conocí, salvo, ah, lo vi de lejos desde la, desde la galería, del Teatro Municipal, eh, en, la, en la vez que vino la fiesta la, la primera vez que vino la orquesta infantil y tocó en Santiago, lo vi de lejos, pero sí seguía su, su carrera eh, a, a través de la revista musical chilena, que es una fuente maravillosa para la historiografía musical, porque ahí está eh, registrado, registrado toda la carrera de, de, del maestro, que eh, es una carrera maravillosa. Él pudo ser un gran instrumentista, eh, tocaba, bueno, además de piano, tocaba cello, viola y violín. Pudo ser un gran director de orquesta, eh, y se sacrificó esas carreras por la enseñanza, la enseñanza de la música. Su obra es, es tan maravillosa, es tan increíble, tan una vida tan generosa, entregada absolutamente a la enseñanza de la música. Renovó por completo la enseñanza de la música en, en, en, en, en la Serena y tuvo esta idea de traer niños de cualquier parte, de, de cualquier lugar, de cualquier población, de cualquier barrio y hacerlos tocar no hacer lo que tradicionalmente se hacía, que era enseñar primero eh, teoría y solfeo, cosa que resulta muy poco atractiva para un niño, sino que empezar a tocar. Y luego tuvo ya la primera orquesta infantil. Usted sabe que la semilla de las orquestas juveniles partió de Chile. Eso claro. es lo ha reconocido muchas veces el, el maestro Raúl, eh, eh, eh, el maestro eh, de las orquestas juveniles de Venezuela, que hace poco, lo reconoció siempre el maestro Abreu, perdón eh, que la semilla partió de Chile y fueron alumnos y colegas de Peña Peñajén los que crearon orquestas juveniles en otros países y eh, se ahora las, la semilla, claro, se ha extendido ahora hay muchos más orquestas eh, juveniles en Chile y esto de, de querer hacer mejor al hombre a través de la música fue una, una idea tan hermosa al niño, al joven es, esos jóvenes eh, están entregados absolutamente a la de la música. Entonces, cuando yo supe en la, la noticia de la, de la, del crimen, de cómo lo mataron, y por supuesto que sabían perfectamente quién era, porque la última por frase que está en el testimonio de la persona que sobrevivió es a este lo vamos a interrogar en do de pecho, o sea, un término de la música. Por supuesto. Y... Eh, yo pensé en ese momento cómo poder contarle al mundo lo que había hecho este hombre maravilloso. A los 45 años, en, 20, en 23 años, hizo una obra formidable. Pero eh, después vinieron eh, peripecias, eh, tuve que salir del país, no pude volver al país, y solo a la vuelta eh, no tenía los archivos, no tenía la música, no tenía nada. A la vuelta trabajé en los archivos de musicales de la Biblioteca Nacional, en el archivo de la familia, en la revista Musical Chilena, que tiene una historia maravillosa, archivo de la Facultad de Arte actualmente, y eh, pude hacer esta, esta biografía que muestra la obra maravillosa. Y, y me dicen que ha sido eh, muy difundida. Sí. Eh, los, los jóvenes eh, eh, se han interesado muchísimo por, por, por la obra de este maestro ejemplar, un hombre absolutamente ejemplar. Y que de alguna manera el, el fusilamiento asesinato en realidad de, de, de Jorge Peña es que ejemplifica tan bien la barbarie y la racionalidad de la violencia desatada por la dictadura que, que, que estremece finalmente ver una persona que de esas características y por nada finalmente asesinado de la manera como lo fue. Entonces como, es como extremadamente representativo de la oscuridad de ese tiempo. no Así es. Entonces era un deber moral, una cosa. Yo, lo, yo pensé, cuando supe la noticia eh, en, en los años en el año 73, en esos días terribles, pensé cómo, cómo poder mostrar al mundo lo, lo, lo que era este hombre. Bueno, solo lo pude hacer en el año 90 y tanto, No uh -huh. quiso publicarlo, y me han dicho que ha, ha tenido una inmensa acogida. Porque las otras biografías han tenido también motivaciones de mostrar vida eh, y a ejemplares, como quien dice, eh, hizo la biografía de dos músicos venezolanos, uno un gran músico colonial, de Cayetano Carreño, para muchos el más grande músico colonial, y otro Juan Bautista Plaza, un músico contemporáneo, también para, para muchos el más grande músico contemporáneo. Y también la biografía de Cavafi, un poeta, una biografía para mí ejemplar, y la biografía de Francisco de Miranda, otro hombre ejemplar. Ah, miren, humanista, gran humanista, aprendió griego, estudió griego, bueno, sabía latín, pues estudió filosofía y se estudiaba latina filosofía, eh, filosofía en latín, filosofía filosofía latín, con una biblioteca griega maravillosa. El único eh, hombre nacido en América y fue a Grecia en la época del dominio turco, cuando era muy difícil y muy peligroso, y muy riesgoso, no era ni, no era ninguna gracia eh, y, y este hombre, para mí, es un hombre ejemplar para toda América Hispana, es el precursor y, y héroe y mártir de toda la independencia de toda Hispanoamérica, con una deuda especial que tenemos los chilenos por haber sido el mentor de O'Higgins. ¿Cómo no? Entonces, no. también han sido biografías eh, de hombres ejemplares, pero el caso del maestro Peña es especial, sin duda ninguna. Y de alguna manera, vinculado con, con eso, profesor. Eh, el, el momento que estamos viviendo, hoy día vivimos un momento político, institucional, eh, es particular en nuestro país. Con toda la experiencia que, y, y lo que usted ha conocido, de video, ¿cómo, fue, ¿cómo lo vive? Eh, con, qué, ¿Con qué expectativa? Y, y, ¿Y cómo cree usted que esto va a, a ir hacia adelante? La verdad es que es muy difícil, fíjese, eh, formarse una idea de qué es lo que va a pasar en Chile la mayor parte de las personas están en una situación de, de, de incertidumbre estamos en una situación de incertidumbre no solo por la pandemia que por lo visto eh, está en una especie de rebrote eh, hay, hay, hay dudas sobre cuándo habrá alguna posibilidad de, de librarse de esta pesadilla que es, la, que es la pandemia, pero además por la situación política general también tan, tan especial la verdad es que eh, uno debe pensar y tiene que pensar, no puede dejar de pensar en lo que pasa en el país, pero eh, también está tan, eh, tan entregado a, a, a estas tareas que no, no puede participar directamente en nada, no, no, no tengo un juicio, fíjese, exacto, ¿qué va a pasar realmente?, eh, el año pasado hubo el famoso estallido social, que tiene dos aspectos, que es la protesta absolutamente legítima, pero también hubo una parte de, de, de, de destructiva, ¿no? De, uh -huh. y por aquí eh, yo sentí mucho el incendio de tres iglesias. En una había un instrumento maravilloso, en la Asunción, un monumento de dos teclados, porque alguna vez se quemó absolutamente, eh, las tres iglesias eran, son muy hermosas, eran muy hermosas. Entonces eso duele bastante. También el edificio de una universidad que era hermoso. Y también personas que habían afectado sus su, su negocios legítimo. Eh, esa parte es terrible y se contradice en el, en el ánimo de uno con una legítima, una legítima protesta, una protesta absolutamente legítima. Cuando las, eh, las marchas famosas universitarias en que la facultad convocaba y iba a la facultad entera. Este, no hubo eso. Y anteriormente, cuando los pingüinos, tampoco lo hubo. Fueron movimientos masivos muy hermosos, eh, muy, muy disciplinados, muy ordenados. Eh, en en el cambio, el estallido social estuvo, tuvo esta, esta, esta, esta arista destructiva que es muy triste es una lástima, grande. el incendio de tantas estaciones del metro fue terrible pero la, que, que había una protesta, que hay una, un, un, un cansancio con este sistema neoliberal que fue impuesto para la dictadura y que fue continuado por la democracia en lo esencial no eh, eso es verdad ahora, ¿qué camino va a tener de aquí en adelante? no, no me atrevo Verdaderamente, no sé qué opinar, verdaderamente, lo que sé es que mientras tanto hay que cumplir con el deber, hay que enseñar, enseñar humanismo, enseñar a, a, a ser racional, enseñar a, a ser eh, tolerante, enseñar a tener criterio abierto, enseñar a, a, no, a no discutir con la violencia o con la brutalidad, sino discutir con la razón, con la palabra, que es lo, lo que uno puede hacer como profesor. Profesor Miguel Ángel Castillo y le queremos agradecer la gentileza de haber compartido estos minutos con Humanidades TV y eh, permitir este diálogo para toda nuestra comunidad. Un, un gusto y muchas gracias de nuevo. Yo le agradezco mucho a usted también y eh, espero para el país días mejores, como todos esperábamos. Muy muchas bien. gracias, profesor. Y a ustedes que nos acompañan, muchas gracias por... Eh, su paciencia y ya nos vamos a encontrar en cualquier momento en Humanidad TV.